Los problemas de convivencia vecinal los provocan quienes promueven políticas especulativas, que utilizan la vivienda para hacer negocio y no para garantizar el derecho a la vivienda reconocida en la Constitución. Y si ese derecho estuviese garantizado, hoy no estaríamos hablando de ocupación. Ustedes en esta PNL cuya exposición de motivos está cargada de demagogia, utilizan a las mafias para justificar una reforma legal que sirva a las políticas de especulación. Y no están con la ciudadanía, ni siquiera están con el pequeño propietario, están con el fondo buitre y lo han demostrado cuando gobiernan. Frente al millón de desahucios ocurridos en la pasada crisis, ustedes decidieron rescatar a la banca, que son los que ahora desahucian. Y ahora el PP se ha aliado en esta cruzada con Ciudadanos, que presenta en Teruel una moción basada en mentiras y en un por si acaso, cuando en Teruel no hay ni un solo caso de ocupación y con Vox, que con la enmienda que ha presentado, demuestra la añoranza de una dictadura fascista. Así que, señores, nuestro voto será no. Y para terminar, señor Juste, me parece de un cinismo supino que usted en su exposición reclame salida digna para las personas vulnerables y a la vez venda viviendas sociales en Madrid a fondos buitre. Es incompatible.